El grupo Telenor entregó la mañana de este miércoles los uniformes al equipo de Sobol del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle. La entrega de los uniformes se realiza para que estos participen por tercer año consecutivo en el torneo de Sobol Interempresarial en su versión 21, organizado por la Asociación de Sobol de la Provincia de Duarte, que preside el deportista Jochitavera. Tenemos casi 60 equipos en carpeta este año. El año pasado fue en 56 y ahora tenemos 60 equipos. Hoy era la última reunión eh, donde se va a hacer lo que llama, se va a aprobar el reglamento de competencia y también se va a hacer la Rifa, a ver qué grupo cada acá. Cada tenemos tres grupos en dos categorías, categoría C1 y categoría C2, eh, donde eliminamos este año la categoría B por la calidad de jugadores y porque... No hay tanto equipo que Puebla aquí en Macorís, eso juegan muy por Pero realmente la categoría, la categoría D, de los todos juegan, ahí va a haber casi 40 equipos. El presidente de Telenor, Julio Vargas, destacó que de esta forma la empresa respalda el deporte y los valores que hacen grande a la región en su 25 aniversario contento desde el inicio del nacimiento de este centro de colaborar y de ser parte que no somos quien para buscar sino que todos al igual que ustedes pudiera estar cualquiera de nosotros sentados ahí porque a veces hay más delito en el que está suelto que en el que está interno yo lo dije en una ocasión que vine aquí y que me tocó dar unas palabras este no es el momento de buscar este es el momento de, en el espacio que ustedes tienen de reflexionar en cada uno de sus vidas y de saber que hay cosas más importantes que la que uno estando en libertad entiende que son las que valen vale la familia vale el afecto, vale el amigo vale el amor a Dios que sobre todas las cosas es el más importante Quizás uno cree que se puede llevar el mundo por delante y fuera, pero siempre el mundo tiene una pared. Esperemos, si chocamos con la pared, lo que hemos chocado, y que no hemos sido juzgados o los que han chocado y han sido juzgados. Esperemos que ese choque sirva de reflexión. NTN, su noticiero regional, Robinson planto